Ruta Colombia, Antioquia. Estoy contando los días para que llegue. Quiero llegar, primero que todo, entera, arriba. Pero algo muy importante, quiero gozármela, meterle toda en las cronos. Y si de paso se atraviesa un podio, pues de feliz. mayor reto es superarme a mí misma superar mis tiempos y tengo muchísimas ganas ya de que llegue ese día entonces como, y quiero llegar con toda con todas las pilas allá pues